Hola Amigos de YouTube, soy El Gato y esta vez estaré con francón Espinaca en este video de Gato Bros. XD. Primero Espinaca tu RM Ana con Banana y segundo, hola amigos y sus y Torres, estamos en Off Robi de hoy, comencemos. Joder, Franco, tienes que dejar de juntarte con Benja, te trae mal vocabulario. Cállese, yo hablo bien. Toma esto pelota blanca. <risa> ja, <risa> perro como jerito esa pelota blanca. Bueno Franco, te entiendo. <risa> gua me rompí la cabeza. Pero que subnormal ajajajajajajajajaja. <risa> no se vale, estaba desprevenido. <risa> Mira Franco puedo volar. No es cierto perro. Pero ahora si sí voy a volar. <risa> no se vale. Todo vale en la guerra y el amor. Joder Franco habla bien coño. guau, guau, Santiago Yautaro Tu hermana cienció y tu cola de kit. ¿Y tú quién demonios eres? Soy Benjamin Medrano Todías. El que se f***a, Matías. Ya callen se voy a <de> <Messiah> Meu, Coño, no se rían de mí, solo porque en este pinche juego hay muchas trampa tres. Si me río de ti. Ya Franco, habla bien. Perro si yo hablo bien. Es porque se junta con voz Benja. Y Joder casi me cae toda madera encima. Joder deja de matarnos gato de los cojones. Yo los mato si quiero hijos de la punta del obelisco. Ex -ex -ex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 <muchas> Ellos no. Pero yo sí. <muchas> ¡Maldita foca color caca x necesito terapia para las focas franco y benja necesito ayuda asistencial para remediarme los codueptos oye coca monga porque no vamos a jugar al tetris coca monga tu abuela con ciruela pero el tetris es muy trillado con su música x de x de x de x de x de x Sí, por fin. Felicidades, has pasado el nivel. Soy intelectual, muy inteligente, soy intelectual, muy inteligente. Ay, qué bonito soy. Un saludo a mi amigo Kevin en YouTube, ex se Adiós amigos, hasta otro video.